La formación permanente lo que viene a decir es que las necesidades de, de, de adquirir conocimiento, que son consustanciales con la, con la persona, es, pues es, son más que nada hoy en día una necesidad durante todo nuestro proceso vital. Por un lado, porque para, para el ámbito laboral, eh, ya no existen, o sea, la, la estabilidad, la, o sea, por la, el cambio que ha habido de requerimientos en, el, en los perfiles, en las competencias y en las condiciones de trabajo, que tenemos que ir reinventando un poco cada día, ¿no? Eh, atendemos anualmente unas entre 3 y 4.000 personas que participan de programas de formación. Eh, de todo tipo, en general, o bien son programas de posgrado, los títulos que aquí se llaman títulos propios de posgrado, o bien programas de formación de ciclo corto, de formación continuada. Mm, mucha de esta, mucha, la mayoría de estas personas están entre 30 y 40 años, aunque tenemos, los, en los últimos años, vamos, tenemos gente más mayor, de 40 a 50, eh, que ya tienen una experiencia en el mercado de trabajo pero que eh, necesitan, quieren cambiar o mejorar pero también tenemos gente que ha perdido su... Que eran profesionales cualificados, que perdieron su empleo y que se han, se han tenido que reinventar y entonces han, para ellos es la, una herramienta básica es la especialización profesional Siempre hay que poner en eh, buscar el punto de encuentro entre las expectativas, los intereses, la situación, las realidades. O sea, que lo prim el primer consejo es eh, pedir información y orientación. Y si puede ser individualizada, que no sea solo comparar programas a través de, de, de, de, de webs. Eh, no se debe confundir calidad con precio. Eso es otra cosa que siempre le digo. O sea, también buscar la reputación de la, de la institución, de la universidad o de la, de la institución que sea. Y, vale, y, darse, y también darse cuenta o, o valorar el esfuerzo que le va a suponer. No es lo mismo hacer un curso de 60 horas que, que un programa ya de posado más que son... que va a requerir 1500 horas de dedicación. Vale más concentrar los esfuerzos en un proyecto que te, que tiene ya una, que te va a capacitar, o por lo menos te va a permitir uh, especializarte, que ir haciendo un poco picoteo ahora un poquito de aquí ahora esto de aquí ahora es estas esto, eso no significa que cuanto más diversidad tengamos de conocimientos una persona con muchos intereses pues mucho mejor no o sea, pues si alguien que hace ciencia le gusta la literatura pues perfecto pero no dispersarse vamos o sea pedir información no fiarse o sea no confundir el precio con la calidad buscar la reputación de la institución y concentrarse Muchos de estos eh, conocimientos se adquieren a través de la experiencia. De la experiencia que se adquiere eh, eh, o bien en un entorno productivo real, o sea, mediante las prácticas formativas, en empresas, instituciones o en el tercer sector. Y se adquieren también a través de la experiencia eh, que tú eh, participando con, en los en movimientos sociales, en una, en una ONG, en una asociación de vecinos o en un grupo de teatro. En otros eh, países tienen mucho más desarrollado este tema y ahí todavía ya un proceso de reconocimiento de los conocimientos previos. O sea, las instituciones educativas, las instituciones de educación superior, cualquier persona acude y dice, si, mire yo, sé esto, porque lo he aprendido aquí, aquí, aquí, aquí. Se le evalúa. Porque opresor, bueno, y se le reconoce. Y por ejemplo, en Francia pueden llegar a hacer el doctorado sin que hayan puesto los pies en una universidad. En la práctica, eh, en los, eh, yo creo que cada vez se reconoce más. O sea, y, bueno, y los empleadores, evidentemente, o las empleadoras, en cualquier, cualquier proceso de selección, en cualquier currículum, lo primero que miras es esta biografía de la persona, o sea, dónde ha trabajado, que todo lo, todos los conocimientos que ha adquirido, más allá del título. Cualquier cosa que toques, encuentras, hay miles y miles y miles de recursos. Yo creo que el problema ya eh, no es tanto generar contenidos, que hay un montón, sino cómo mmm, ayudar a hacer una buena selección y acompañar ¿eh? durante, el, durante el proceso de de formación, para que, porque la mayoría de esto es eso, es autoformación, autoaprendizaje. Tenemos que intentar poner el conocimiento al, al alcance del mayor número de población posible, pero resulta que es un poco contradictorio que hayamos multiplicado por tres las taxas para acceder a la, a la universidad y luego queramos desarrollar programas MOOCs, ¿no? porque no lo, lo deberíamos hacer mirar un poco. Esas es son sencillamente las prioridades. Las digitales hoy en día es, es, que es fundamental, es que una persona que no sea capaz de, que, no te, que tenga dificultades para moverse en el, ámbito, en el mundo de, la, de las tecnologías y del de mundo digital va a tener bueno, estas muchísimas dificultades de inclusión social, ya no solo a nivel laboral, pero de todas maneras pienso que estamos olvidando otras áreas, otras competencias que son, desde mi punto de vista, más importantes eh, y, que, y que no se están atendiendo, como la capacidad crítica, la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la... La, la, la, el desarrollo, lo que, todo lo que tiene que ver con, la, con las relaciones interpersonales que eso eh, también hoy en día, la misma necesidad, la misma exigencia que hay de, de tener un dominio de competencias eh, relacionadas con las tics eh, de, también tendría que ser al este, a mismo nivel todas las que son interpersonales porque hoy en día trabajar, trabajar solo quien trabaja solo o sea, requerimos, necesitamos trabajar en equipo y trabajar por proyectos. Y no se trabaja eso.